Eh, hemos estado comiendo hace un momentito eh, y, y la verdad es que hemos hablado de muchas cosas, pero solo de radio, porque es lo que suele pasar. Los que estáis aquí seguramente sois gente de radio que queréis dedicados a la radio, que os apasiona el medio y os he de, de decir que, que si os casáis con una persona que también le guste la radio probablemente estéis todo el día hablando de la radio. Eh, voy a presentaros a cuatro antiguos alumnos que estudiaron aquí, que no tuvieron los mismos medios que vosotros, pero que tuvieron muy buenos medios, por encima de la media de otras universidades. Y ahora se queda me decía antes Jesús maravillado de eh, cómo está la universidad, de todo lo que hay, y por supuesto de nuestro plato más fuerte, que es eh, el Rodilla. Tenemos un Rodilla aquí. Él es Jesús Machuki es eh, del 2003, ¿se ha dicho bien tu apellido. Sí. Es uno de los eh, locutores eh, periodistas eh, probablemente que más recorrido tiene en menos tiempo porque en cuestión de cinco minutos es capaz de estar hablando en todas las emisoras más importantes de este país porque trabaja para tráfico del Ayuntamiento de Madrid, lo he dicho bien. Y es quien habitualmente le escucháis que da el tráfico, las radios le llaman a él y él da la información del tráfico y tiene un trabajo muy interesante que, que está muy bien que escuchemos ahora y bueno hablaremos de, de su trabajo, de cómo enfoca el mundo de la radio, de cómo vive en el mundo de la radio igual que el resto de, de ponentes. Aquí tengo a alguien que os va a interesar mucho, que se llama Miguel Venegas. Él está en Deportes de Onda Cero, estudió aquí y hace algo que yo sé que todos, o, eh, un porcentaje muy alto de los que entráis en la carrera de periodismo, queréis hacer, que es dedicaros a los deportes. Así que luego nos contarás si es tan fácil o no. Además es un apasionado de la literatura con dos novelas publicadas y hasta el mismísimo Alsinas hace eco de esas publicaciones, que son potencialmente éxitos y best que todavía no han llegado a despuntar, pero porque necesitan su tiempo de cocción, ¿no? Sí, sí, mucho tiempo de canción. Eso Realmente. es. <risa> años y años. Él se licenció en periodismo, licenció, ¿lo he dicho bien? Sí. Licenció, no se graduó, en el año 2012. No, perdón, en el año 2005. 2006, ¿no? 2005 2005-2006. Y aquí tengo a mi izquierda a una voz que habréis escuchado en muchísimas series de televisión, porque él es actor de doblaje. Outlander, eh, alguna más me dejó por ahí, más... Tam. gotham eh, actualmente eh, está en el programa de Carlos Alsina, es quien hace normalmente todas las menciones publicitarias, eh, tiene una voz espectacular y, y yo tuve el honor de compartir con él y darle un seminario de locución y ahora actualmente él gana muchísimo dinero eh, haciendo cuñas de publicidad y yo hago un 15% de lo que hace él, con lo cual algo debía hacer bien y luego algo mal, no lo sé. El caso es que Borja Fernández eh, le escucháis todas las mañanas en el programa de Carlos Alsina. Y aquí a mi izquierda tengo a Alejandro Alcalde, el eh, ser en 2012... 2012. Eh, la historia, eh, os lo voy a contar, aunque son un poco a. a como estamos, somos un poquito menos hoy y es un poco más en confianza, os lo contaré. Pero eh, yo recuerdo que un día de una clase de radio, yo en ese momento presentaba en Kiss FM el Morning Show, y cuando terminé el programa, él me dijo: Tú eres el que presentas el programa en KissFM. Desde ese día eh, nos hicimos muy amigos, aparte de ser profesor y alumno, porque era un, un auténtico apasionado de la radio y de la radio musical. Él ha estado en KissFM mucho tiempo ha estado en M80, ha vivido y ha liderado la transformación de 40 Classic y probablemente todos los jingles indicativos y todo lo que escucháis del Imagining Corporativo lo ha hecho él, su voz también. Y desde hace nada, una semana, porque cuando le llamamos seguía en 40 Classic, se está iniciando otros trabajos, el estar al frente de una productora y bueno, luego nos contará lo apasionante de este mundo y, y lo cambiante también de este mundo. Eh, la primera pregunta que os hago a todos eh, Hoy es el Día Mundial de la Radio, vosotros os dedicáis a, a la radio. Eh, ¿Realmente os ha decepcionado la radio que habéis encontrado cuando habéis salido de estas paredes de la, de la universidad? ¿O, habéis respondido, a, ¿O ha respondido a vuestras expectativas, a vuestros sueños cuando estabais aquí en un estudio y soñabais con dedicarnos a la radio? Eh, lo primero... Eh... Claro, las gracias por estar. Y mira, a diferencia de. Yo he estado un poco en la charla anterior, que estaba lleno, etcétera, etcétera. Quiere decir que la gente que está aquí realmente le gusta la radio. Lo de antes era por ver a los famosos. Pero cuando queréis vernos a nosotros, que realmente os gusta la radio. O sea que un millón de gracias y, y eso me llena de esperanza. A mí la radio. Eh, me, me decepcionó al principio. Yo era. El, pues, yo me bebí eso de la universidad de Tele. Los cuatro periódicos. Y cada día uno más. Y tal, no sé cuántos. Y vivía por el informativo. Todo. Pero luego es verdad que eh, caí en una emisora, no voy a decir cuál, y no sé si tuve mala editora o no, o lo que fuera, pero me decepcionó a nivel de informativos. Pero es verdad que en el resto, magacines eh, magazines, deportes, incluso en el tráfico, que jamás me imaginé que pudiera terminar trabajando en el tráfico, eh, me ha maravillado, me maravilla y... Con los nuevos cambios tecnológicos, que estamos hablando también en el almuerzo sobre ello, sobre el tema del podcast, etcétera, etcétera, yo creo que tenemos mucho recorrido y todavía me queda mucho por, por sorprenderme en ese sentido. Vamos. Bueno, primero, gracias por estar aquí todos, que supongo que os gustará la radio de alguna forma, aunque sea solo como una posible forma de vida. A mí la radio me, me decepciona todos los días, pero también me encanta todos los días, o casi todos por lo menos, ¿no? Igual me decepciona más que me encanta, pero tiene un... Eh, sí, a ver, yo cuando salí de aquí, eh, primero estuve de becario, como supongo que estaréis vosotros, en una radio local y después estuve en deportes eh, nueve meses eh, seguidos en Onda Madrid y después en Onda Cero en, en Economía, cosa que son tres cosas bastante diferentes... Me decepcionó bastante la, la, la, radio, la radio informativa, la radio convencional, eh, así como, como la tenemos tan, tan en la cabeza encorsetada, digamos, los boletines, los informativos, etc. Pero en la radio hay tantas cosas que te das cuenta de cuando llegas que siempre hay un hueco en el que puedes estar tú. O sea, ya sea, en mi caso ha sido los deportes. Yo cuando estuve en Onda Madrid, en, en deportes de becario, de repente estaba con un inalámbrico en un campo de fútbol en, una, en Getafe, que tampoco es está en el Bernabéu, pero eh, estaba con los, con los futbolistas contando lo que estaba pasando a mi alrededor, que no era fútbol, simplemente podía ser una pancarta. Eh, estuve en la final de la, de la Liga CB, que yo tampoco era un enamorado del baloncesto. Quiero decir que al final hay tantas cosas que hacen en la radio que, el, que, que las, eh, la idea que tienes de la radio cuando llegas a una radio puede, ser dece, puede llevarte a decepcionarte, pero seguramente vas a encontrar cosas que, que te van a maravillar, porque en la radio hay muchísimo, muchísimo que hacer diferente. Y aún así, eh, la radio es una empresa, y eso te va a hacer también decepcionarte muchas veces, como me pasa muchas veces a mí, pero también eh, la radio forma parte, y las empresas forman parte de, de la sociedad, y por eso también... Eh, eh, ...empujarte con, con la ilusión hace que cambiar también las cosas. Bueno, en mi caso, la radio eh, me la encontré... Eh, ...lo que yo hacía aquí era una barbaridad, de hecho no os lo recomiendo... ...porque hacía verdaderas atrocidades periodísticas, humorísticas y de todo tipo... ...y me he encontrado con el control y el orden. Eh, me he encontrado con que eres parte de un engranaje mucho más grande... No eres tú con tu equipo, que somos tres personas, cuatro locos, que hacíamos un programa, sino que ahora ya estás dentro de, de un engranaje mucho mayor, eso te exige más responsabilidad y te, te encorsetas. Es verdad que te encorsetas y estás como, wow, ahora no, soy, no puedo errar, aunque hierres, no pasa nada, pero no puedo hacerlo. Y es un poco un sistema más de responsabilidad. Te, te, te aplicas más presión y es lo único que ha diferenciado. Realmente la radio es lo mismo, aquí en la universidad que fuera, o sea, no cambia nada. Cambia el orden de las cosas, la prioridad y la jerarquía. Punto. No hay más. Eso es lo que he vivido yo de cambios. Pues estoy de acuerdo con, con mi compañero Borja eh, y también estoy de acuerdo con mi compañero Miguel. Es decir, lo que, lo que vais a encontrar ahí afuera es una auténtica jungla. Porque es una empresa, porque la radio es una empresa y cuando os lanzáis al, al mercado, porque eso es, eso es un medio de comunicación, al final estáis trabajando para, para un medio de comunicación y eso implica muchísimas cosas. Eh, por supuesto, si tenéis clara vuestra pasión y sabéis que realmente estáis y habéis nacido para la radio, creo que las posibilidades son infinitas. Todo depende de cómo queráis trascender dentro del medio, de hasta dónde queráis llegar dentro del medio. Yo, por ejemplo, a través de los años he, he vivido grandes, grandes logros, me siento afortunado, pero también he experimentado grandes decepciones. Lo único que hay que hacer es seguir luchando. Como decía Dory en la película de Buscando a Nemo, sigue nadando, sigue nadando, y sigue buscando tu sueño y sigue trabajando en él, porque la jungla no es fácil. Quiero apuntar una cosa. Um... A mí me pasó, aunque bueno, yo de más o menos segundo o tercero de carrera tenía claro que, que, que cambié de parecer, ¿no? que pasé de creer sí o sí de televisión a decir no, no, la radio es lo mío, es lo que me gusta. Eh, pero cuando he hablado con muchos eh, becarios ¿no? que, que, que he podido tener en algunos programas o incluso en, en el ayuntamiento en temas de tráfico, de bueno, pues hará un poquito de radio y luego quiero probar tele. Ojo, que lo que hemos hablado. Él tuvo una mala experiencia en, en, en una radio, en un programa concreto, en un sector, y luego resulta que en otro sector descubre que deportes es maravilloso, o me pasó a mí, que caí en informativos, que era lo que lo más soñado, y me pareció una auténtica azofia Y luego, en cambio, estaba haciendo otras cosas que, que me han maravillado. Quiero decir, que si probáis radio fuera, en la jungla, como apuntan los compañeros, a pensar que ni siquiera, incluso deportes, que puede ser algo bastante agradecido en el sentido que es, es muy divertido, es menos inconsistado, quizá un poquito menos, incluso en una emisora o en otra puede ser completamente diferente, en un programa, de, en, el mismo, en la misma emisora, por la mañana o por la tarde, puede ser totalmente diferente, entonces, ya que estáis en la radio, ya que habéis de tener acceso a tantos profesionales, exprimirles en ese sentido y daros cuenta de bueno, pues la diferencia entre el programa de la mañana, de, de cuando hace la conexión hoy por hoy y hablan un poco de deportes, con, con el de la COPE, con los de tiempo de juego, o sea, aprovechar y conocer, porque dentro de la radio yo creo que si al final os pica eso de estar delante del micro por así decirlo, os pone yo creo que no podéis decir ah, pues he hecho un poco, no me ha gustado me ha, o, y me voy a probar tele os quedará mucho por probar todavía dentro de, de la radio hay muchos sectores, muchos programas y muchos estilos El... Para continuar, aunque queremos que esto sea una, una charla sobre la radio, vosotros estáis generacionalmente mucho más cerca de ellos. Esta mañana hablábamos con gente de los medios de comunicación muy potentes, con premios Ondas, antenas de oro, un montón de reconocimientos que los hacen realmente importantes e interesantes. Vosotros estáis generacionalmente más cerca de ellos. ¿Cuál es el consejo que les daríais a ellos para que conectaran un poco más con la radio? Hablábamos esta mañana de una cierta desconexión con la radio de la gente más joven. Yo ahora en la comida… Les decía a ellos que vosotros escucháis, sí que escucháis radio, pero probablemente el programa que más escucháis es un programa de deportes o La Vida Moderna, eh, con Broncano, ¿no? Eh, eso, evidentemente, en términos técnicos y académicos, no es un, un programa de radio, realmente. Son tíos con mucho, mucha ocurrencia, mucho sentido del humor, que son capaces de transmitir. Pero probablemente eso es lo que os conecta. ¿Qué consejos les daríais a ellos para que pudieran conectar mucho más con un medio que a vosotros os apasiona y que lleváis en la sangre? Aunque ellos también, porque son gente que prueban la radio y que cuando la prueban les encanta, eh, pero se, todavía están un poco lejos de encontrar referentes en la radio, no encuentran en el dial a alguien que les llame la atención. Pues eh, yo diferenciaría dos cosas, dos cosas, una como oyente y otra como periodista o como comunicador. Yo creo, y esto es como oyente y como comunicador, que cualquiera que se acerca a la radio se enamora de la radio. Eh, yo creo que el problema es que normalmente no la tenemos, o sobre todo vosotros, no lo tenéis a mano, no, no, no lo tenéis como algo habitual en vuestra vida. Algunos a lo mejor vuestros padres sí la tienen en casa y bueno, lo tenéis ahí un poco, pero en mi caso no, eh. yo en mi casa nadie oía la radio y empecé a oírla yo ni siquiera sé cuándo. Eh, quiero decir que eh, a todo el mundo que encuentra algo en la radio que, que, le, que le toca, que le gusta, se queda para siempre y eso pasa también, creo, en el, desde el otro lado, desde, el, el, desde la comunicación. Eh, me, estás, me estás contando tú que, que te gustaba la televisión y cuando llegas aquí tienes un micrófono delante y te pones a hacer cosas, aunque sea simplemente hablar y contar cosas tú mismo y, y de repente se hace el silencio como se está haciendo ahora mismo aquí y tú tienes eh, un discurso que, que empiezas a hacer y te empiezas a escuchar y te dejas llevar al final te engancha, y, y engancha muchísimo, y eso yo creo que me lo ha dicho todo el mundo que ha pasado por la radio en un momento u otro, y, y he conocido gente que se ha hecho muy famosa en la televisión y que me ha dicho, yo echo hecho de menos la radio, de, oh, la radio era lo mejor, es, es donde, me puedo, donde puedo ser yo mismo, donde, donde puedo hacer cosas con más libertad, y, y yo mi consejo, si os gusta la radio ya de por sí, es... Eh, eh, ...como todo en la vida, eh, el entusiasmo... Eh, ...había un futbolista inglés de hace muchos, muchos años... ...Stanley Matthews que jugó hasta los 50 años... ...y eh, cuando se iba a retirar le preguntaron... ...¿cuál es eh, el secreto? ...y dijo el mismo que en el resto de la vida... ...el entusiasmo... ...y en la radio y en los medios de comunicación... ...en realidad eh, todo es muy difícil... ...cuando llegan los becarios se les ve en la cara... ...que saben que el mundo de, lo, de los medios de comunicación... ...está muy difícil... Pero el entusiasmo y el seguir y el, y el, y el tener la ilusión y mantenerla es, es el, el 80% de, de, del trabajo de, para, para dedicarse luego a esto. Ah, luego hay mucho de suerte también, ¿eh? pero sobre todo el entusiasmo. Bueno, mi experiencia yo empecé en Radios Pirata. Y fue, con 16 años hacía yo el control de la radio, hacíamos un programa de humor. Yo siempre lo he enfocado todo ahí, no sé por qué, no sé que soy cómico. Y, y entonces al final te das cuenta, luego pasadas a otras radios, hacías de todo. Hay que hacer de todo, es que este trabajo cada vez implica más hacer de todo. Ahora el tema multimedia, que ya lo, lo tenéis interiorizado porque es lo normal eh, a vuestra edad, en la mía está empezando el salto a, a la multimedia más, más potente, eh, te exige que hagas. De periodista, de cámara, de técnico de sonido, de iluminador, de lo que sea. Y en radio, eh, lo bueno que tiene es que, eh, y esto me imagino que todo el mundo lo sabe, y es que imaginas las cosas, ¿no? como, han, como han dicho, tienes la es como un libro, te ponen un texto, pero tú te estás imaginando al personaje, te estás imaginando con el, las inflexiones de voz a, a esa persona que te dice eso de esa manera. No es lo mismo decir, buenos días, ponme un café con hielo, que decir, buenos días, ¿me pones un café con hielo? Es diferente. Tú lo escuchas y dices, ostras, hay un entusiasmo, hay un timbre. ¿Por qué voy a eso? Que eh, el tema multimedia, ahora está tan en boga, esto tan, tan, eh, es tan abusivo, que por eso os gusta la vida moderna. Porque os veis, lo, veis, veis en Twitter el Ignatius Farray haciendo un grito, un grito mudo y os acojonas. Y dices, madre mía, Ignatius Farray está loco. ¿Cómo me gusta ese personaje? Porque transmite. Pero la radio, lo bueno que tiene... Y, y por lo que debéis trabajar, yo creo que es un poco, mmm, aparte de que conozcáis los medios de internet, es que tiene ese punto de, de pureza que te lo da el sonido, y el sonido es lo más primario del hombre, es de las cosas más primarias. O sea, eso te impacta mucho más que, que te ponga la imagen de manera pornográfica en el sentido de la palabra correcta. ¿vale? Eh, la imagen nos ha hecho mucho daño, pero la radio no, porque la radio tiene, tiene ese paradigma, que es la palabra, y con la palabra... Puedes hacer verdaderas barbaridades y, y con el tono bien puesto y bien tal, pues, pues, pues haces lo que quieras. Más allá de todo esto, persistid. ¿Qué más da? O si sea, al final lo que queréis hacer lo vais a hacer. Lo que pasa es que os, os meten miedos en la cabeza de no, el mercado está complicado, el mercado es imposible. Eso son mentiras y lo que decía Miki, o sea, el, el entusiasmo es lo que te da la vida. ...y lo que te hace hacer las cosas que quieres... ...o sea que no, no tengáis miedo a, a, al futuro... Es... ...una cosa, yo cuando estaba ahí... ...me decían exactamente lo mismo... ...quiero decir, a mí me decían cuando lleguéis lo, ...está muy mala cosa... ...no hay trabajo, los medios de comunicación... ...está bajando la tele, la radio... ...la prensa ya ni te cuento... Sí. ...quiero decir que esto ha pasado... Me, ...me imagino que hace 20 años y 30 pasaba exactamente igual... ...hombre, yo sí que os diría... ...y yo creo que casi más... Eh, ...vosotros lo estáis mamando y lo vais a mamar más que, que yo... Eh, yo me acuerdo de cuando terminé, la obsesión, mi obsesión era enganchar las prácticas en el último año, porque yo hice prácticas desde el segundo, de, eh, donde podía, sino aquí en la universidad, hacía lo que fuera posible. Con <coughs> acabar la carrera y justo estar ya en ese cope radio nacional, en ese cadena ser y tal, para ya tener mi nómina, mi única nómina y tal. Yo creo que ya lo hemos visto. Al, hay periodistas y, y eh, prácticamente eso de tener solo un trabajo fijo, la nómina esa que paga la hipoteca y tal... ...en los medios es casi imposible, o sea, es, lo bueno es que ahora las posibilidades que antes no teníamos... <coughs> ...en el momento en el que no estabas en una de esas emisoras, ahora es, no, hago unas colaboraciones aquí... ...ahora estoy en este otro medio, ahora me dedico también, a lo mejor, si sois buenos, si os da al doblaje... ...o monto una productora, o me dedico también a, a, a escribir, o, o voy haciendo un millón de cosas. Yo creo que además las posibilidades multimedia que hay ahora... Por ejemplo, en la radio eres, bueno, es que o tienes muchísimo dinero para montar una radio o es imposible que hagas algo de radio, no. Yo he hecho muchísima radio pequeña y ha sido una cosa muy buena y muy mala, al mismo tiempo, si queréis hablamos de ello, de las cosas buenas y las cosas malas, pero al mismo tiempo ahora es que es tan sencillo que te pongas a hacer algo de radio en tu casa y lo petes. Os voy a recomendar un podcast, por ejemplo, el de un amigo mío, que se llama Lo que tú digas, de Alex Fidalgo. Alex eh, es, es un periodista que además estuve en Onda Cero, yo no sé si sí, fue bueno, Tania, bueno, pues Fidalgo... Que... Sí, bueno figura el gallego, está haciendo un podcast que de momento no vive de él porque en España de podcast creo que viven tres, pero el tío es grandísimo lo que está haciendo y lo está haciendo él con su grabadora, con el dinero que gana de lunes a viernes, eh, vendiendo camisetas o haciendo cualquier cosa y está haciendo una cosa maravillosa. Quiero decir que posibilidades, más que antes, si amáis la radio, sí que tenéis. En la época en la que no existía el podcast y no funcionaba o no había nada, tenéis. O sea que, se y no <coughs> decir, no, sí, no. Y, casete, no tenías que pasar el casete a tu compañero que te habías grabado. Mira, escúchame, escúchame una hora de tostón. Perdona que, que, que intervenga en. Eh... Eh, me salga un poquito el papel de moderador, pero justo lo que tú dices de Miguel, yo con Alex Hidalgo, este chico que dicen, yo estuve trabajando, trabajaba en mi equipo, y era una persona difícil, eh, encantador, pero difícil porque era muy despistado, eh, se, se iba mucho por ahí, y él quería su nómina, él quería sus cosas fijas, y cuando de repente terminó su, este proyecto de radio, se quedó un poco en terreno de nadie y decidió él coger el camino del emprendimiento cuando era un tipo que necesitaba siempre que, que alguien le, le, le llevara por un buen camino, le organizara y demás, y él solo se ha montado el podcast, a buscar la manera de, de, de llevarlo o la manera de, de utilizarlo y y, y te puntualizo una cosa, evidentemente el podcast ahora mismo no está generando ingresos, pero él sí que recibe ingresos, pero por otro lado, porque le llaman para dar charlas, le llaman para explicar cómo se hace un podcast, cómo se posiciona en una empresa. Es decir, sí que hay eh, una situación nueva en la que vosotros os vais a enfrentar, que es que no vais a tener recursos o, o ingresos directos con una nómina, como si fuerais funcionarios, pero vais a tener la posibilidad de hacer muchas cosas de forma polivalente con vuestras propias capacidades y muchas formas de... Eh, de tener ingresos, yo creo que Alejandro es un buen ejemplo porque Alejandro eh, aparte de estar en 40 Classics, estaba además hace cuñas de publicidad, monta vídeos, hace voces para megafonía, él le escucháis todas las mañanas en el programa de Sina, pero además hace doblaje aparte de doblaje hace cuñas de publicidad, quiero decir esa polivalencia y el tener muchos pagadores que es algo más americano, ese emprendimiento yo creo que es lo que vosotros vais a encontrar y está más cerca de ellos, ¿no? Perdonad, ¿eh? No, gracias Freddy yo quería, pues al mismo hilo de lo que se está hablando ahora mismo romper eh, una flecha a favor de, de la polivalencia, ¿no? precisamente creo que en confianza a todos los que estamos aquí y los que os habéis quedado es porque realmente amáis la radio, eh, sois futuros eh, periodistas en potencia y yo recuerdo cuando tenía vuestra edad, ya parezco un poco abuelo cebolletas, pero ya, ya hace unos añitos, eh, incluso antes, cuando tenía 14 o 15 años, yo la radio la hacía en cassettes porque entonces el soporte digital no existía y yo creo que nací con la radio debajo del brazo y ya me grababa en mi casa con el radio cassette Y recuerdo cuando ponía el mic, eh, en la entrada de mic, unos cascos y una vez... Por, por coincidencia, rocé el casco con, con el hombro y dije, wow Pero si es que se me oye a mí por el casco. Entonces, a partir de ese momento se abrió un nuevo mundo en el que empecé a investigar, empecé a hablar por ese pequeño altavoz, lo utilizaba como micrófono. Luego ya, pues gente experta me dijo, no, cómprate un micrófono, cambia de estudio, cómprate un previo, cómprate un máster. Claro, a día de hoy, las posibilidades son, como había dicho antes, infinitas. ¿Por qué? Ya la parte eh, analógica se ha quedado atrás y la parte digital es un nuevo mundo, un nuevo mundo al que tenéis fácil acceso y que podéis explotar desde ya. Yo donde más aprendí fue en, eh, aquí en la universidad, pero también en radios locales. Es el campo, el caldo de cultivo, yo creo, en el que mejor me he formado y donde más a gusto he estado. Luego ya después lo que ha venido como decía también antes, ha sido pues, pues, pues la jungla, ¿no? ha sido a ver quién es el, el, el que sobrevive a todo esto. Pero eh, ciertamente creo que en confianza y con los que están aquí ahora mismo, que sois vosotros, y ante la pregunta que había formulado antes de Freddy, ¿no? eh, de cómo podemos cambiar esto, sois vosotros la respuesta y el motor de acción de la radio. Lanzaros a la piscina, no dudéis en, en, en probar, en investigar, en, en crear, porque la palabra es creación. Eh, yo hace unos días... Acabé estando en el Grupo Prisa para desempeñarme como profesional autónomo ante un nuevo mundo. Un nuevo mundo que ya había hilvanado de antes, pero que ido tirando de, de esa cuerda. Ahora mismo estoy reinventándome, encontrando mmm, mi sitio en la radio. Que bueno, gracias a Dios, pues sigo, sigo grabando. Mi productora también crea podcasts, los vende a distintas empresas. Y a raíz de ahí... Yo me estoy cultivando, ¿no? Y, y creo que si vosotros amáis la radio, que no me cabe ninguna duda, ese es el camino. Es un camino arduo, un camino largo, pero estoy seguro que, que a la larga, más pronto que tarde, ojalá, eh, os depare muchas, muchas alegrías. Bueno, yo quiero lanzaros una pregunta eh, eh, sobre lo que estamos hablando. ¿Cuál sería... El tipo de programa que haríais vosotros si no tuvierais estas servidumbres de las que habláis, porque cuando habláis de jungla habláis de, hablamos más que nada del mercado laboral y de las exigencias del trabajo y de los números que a veces no salen, como en cualquier empresa, ¿no? Si hicierais, tuvierais la posibilidad de hacer un programa, ¿qué programaríais? ¿Cuál sería el sueño que cumpliríais? Que ya os digo yo que lo podéis hacer gracias a los podcasts, podéis hacer el programa que os dé la gana. ¿Qué haríais vosotros? ¿Qué os gustaría hacer? Yo soy un viejuno en ese sentido. Um, no he sido el típico que lo hablaba con él antes, eh, que ha nacido escuchando la radio con mi abuelo y cosas. No, yo descubrí mi por la radio. <coughs> Aquí en casa nunca se escuchó la radio, uh, prácticamente nada, salvo mi hermano un poco. Pero para mí eh, sí que tengo un recuerdo de infancia, de la primera vez que presencié o supe lo que era la radio, que era precisamente pues, eh, como una especie de teatro. Y sacar la, la radio a la calle, o sea, allí, estos días se hace la gente eco de Alcina en la calle sacando la radio, no es una novedad, con todo el respeto, no es una novedad, o sea, Alcina o sea, lo que ha hecho es lo que siempre se había hecho, que era sacar la radio a la calle y ahora se vuelve, perdón, no, no, no te chives, no, gracias, <risa> buen rollo, no menos, mal, menos mal que no tengo fotos en redes sociales, entonces no me puede matar. Pero para mí, para mí sería um, volver a acercar la radio a la gente y eso quiere decir a la calle. Durante muchos años, de hecho, siempre, yo me acuerdo, lo hablamos aquí en la universidad, en clase, porque la cadena ser, entre otras cosas, que si tiene más postes, etcétera, etcétera, había sido tal líder. Bueno, pues porque cuando ocurre algo, se llevan el programa enseguida. Porque esa misma tarde ya había gente eh, haciendo el programa allí, porque estaba allí eh, cualquiera. O sea, los grandes espadas estaban directamente ahí, se hacían dos días de programa, todos los programas prácticamente desde allí. Para mí, eso sería de nuevo, el volver a sacar la radio otra vez, a estar en contacto con la gente. Porque si no, al final, quieras o no, nos saliéramos en ese sentido. Eh, bueno, yo es que hago un podcast, entonces eh, no sé si es el que haría, no, no, no es el sueño que tengo, pero seguramente si no lo hiciera también sería otro sueño que tengo. Entonces, yo tengo un podcast de fútbol internacional que, por hilar con lo que hablabais, es ese tipo de radio que se hace por el amor al arte, porque yo no cobro nada por eso. Eh, creo que hay un poco de trampa en esto de la multipantalla, el multitrabajo, hacer muchas cosas a la vez. Yo en realidad eh, hago el podcast... Eh, digamos por amor al arte porque me gusta, es verdad que forma parte de mi trabajo yo tengo una nómina en Onda Cero y no es, o sea, no, no es que me salga en mi tiempo libre pero igual que escribo eh, libros y es casi por amor al arte porque los libros, salvo que vendas miles no, no ganas apenas dinero eh, creo que hay un poco de, de, de trampa y esto eh, no, no es que sea de la radio, sino que es del periodismo en general incluso diría más de, de, la, del, de la situación laboral en general porque yo creo que en todos los gremios están igual eh, el podcast que me gustaría hacer ahora mismo sería, no sé, algo de literatura seguramente en el exterior o en un café Gijón como hizo Alcina el al otro día, que es fantástico. Eh, aunque el café Gijón supongo que dentro de poco cerrará. Eh, pero sí, algo, algo que no vaya a escuchar nadie seguramente, ¿no? Como hablar de libros y... Es que eso además... Ah, espera, si creo que es, más cómodo final. es que eso, yo creo que lo, lo estábamos hablando en, en el almuerzo. Lo bueno de, de ahora es que el programa Tostón de Radio 3, y pongo el mismo ejemplo que he puesto antes, el programa Tostón de Radio 3, que te lo ponían un martes a las 2 de la mañana, los cuatro frikis que querían escuchar eso... No lo escuchaban porque al día siguiente tenían que pagar eh, su hipoteca y no, no podían. Y lo bueno, gracias a las nuevas tecnologías, y esas son las opciones que tenéis, que si tenéis en, en mente un programa que a lo mejor le interesa a menos gente, no digo que el tuyo sea un tostón, pero eh, vais a poder tener ya ese público potencial. Entonces, no desechéis. Las emisoras grandes siempre os van a decir no, no, no, no. Y las pequeñas también os van a decir no, no, no, no, porque necesitan acumular. Pero lo bueno es que ahora sí que existe, que estarán muy malos medios, pero ahora tenéis esa opción. Tener la opción de hacer el programa que realmente tenéis un poco en la cabeza, porque para la radio afortunadamente no hacen falta muchos medios y para hacer un podcast tampoco, pero podéis hacer ese programa especial vuestro y vais a llegar a ese público. Por eso yo os voy a dar esa, esa esperanza en ese sentido, o sea, tener esperanza en ese sentido. De la nómina que os pague, una sola nómina que os pague todo, pues es prácticamente imposible, no lo voy a negar pero de cara a futuro, de cara a presente y futuro, sí que podéis hacer el programa un poco que vosotros queréis. El programa que él dice seguramente tendrá una audiencia brutal y, y un millón de podcasts que están funcionando, que son super frikis de, de ciencia ficción, de, de lo paranormal, y están funcionando. Alex Fidalgo, del que comentaba, el podcast de lo que tú digas, él es un tío que es especial, que es diferente, que no entrevista, que charla, que presenta sus miedos, que, y en una radio normal eso jamás te lo admitirían. Encima habla durante hora y media o dos horas de entrevista. Pero él... Lo hace en su podcast, tiene la posibilidad, probablemente en un par de años alguien se lo estará comprando, o sea, seguramente, seguramente. Entonces... Yo creo que ahora lo que se premia es la originalidad, tener un mensaje propio eh, es mucho más eh, importante ahora que entrar dentro de un parámetro de una radio generalista, porque ya las radio generalistas están un poco perdidas, y es verdad, o sea, no saben por dónde tirar. Es tan amplio el, el, el, el tiro por donde, por donde echar, que es que no saben realmente dónde está la fórmula mágica. Por eso ahora los podcasts están tan en boga y, por, y tan en auge, porque la gente tiene cosas que contar. Y estoy en, de acuerdo contigo, Jesús, en que la radio tiene que estar en la calle. O sea, ojalá, en un mundo ideal, haya drones con un micrófono y, y el día que quiera conectar un, una persona con alguien, baje el dron con ese micrófono y exponga la situación de ese momento, incluso a los, a los propios afectados por, yo que sé, un atentado. Es un poco, quizá, amarillista, pero es un ejemplo. Y eso creo que es el futuro, y el futuro sois, es vuestras vidas, vuestras, vuestras historias personales son, pueden ser radiadas, se pueden emitir en cualquier medio, porque son interesantes, porque alguien en una parte de X del planeta va a estar eh, en una misma situación que vosotros, es que ese es el, el sentido de la radio, historias, periodismo y entretenimiento, pero es que una vida da tanto para periodismo como para un programa de entretenimiento, entonces vosotros sois, cada vuestras vidas cada una de vuestras vidas es una historia radiable, entonces todo vale. Yo quería añadir algo más. Estoy totalmente de acuerdo con todos mis compañeros. Me gustaría también poneros en mi, eh, ponerme en vuestro lugar, porque me hago la idea de que vosotros, eh, guacharitos, estáis empezando a crear y me pongo en vuestro lugar y digo, venga, va, voy a crear. Voy a hacerles caso a estos cinco individuos que están aquí sentados y me voy a poner a crear un podcast. Yo sé que eso os va a desentrañar muchísima complejidad. Desde el punto de vista, a lo mejor, de lo que estáis empezando a aprender ahora, de, de, de lo que Freddy os está enseñando y, y los demás profesores de la universidad, pues el lenguaje radiofónico, la inflexión de la voz, eh, todo lo que tiene que ver con eso. Pero es que además de eso está la complejidad de, del montaje, de la postproducción, de a ver cómo enlazo esto con otro, este elemento de sonido, a ver qué efecto le pongo, a ver qué... eso. Da miedo y da vértigo. Y yo lo sé. Tienes muchas ganas. Te pones a ello y de repente no alcanzas los resultados que tú quieres. Pereza, eh. Pereza. Da pereza. <risa> sí, en es lo serio. Peor. Me pongo en vuestro lugar y da mucha pereza. Yo estuve como vosotros. Pero creo que si el fundamento de lo que hacéis lo tenéis claro y sabéis que podéis cambiar el mundo, y esto suena eh, muy cuento de hadas, pero, pero es así, a través de lo que vosotros amáis y podéis llegar a hacer, podéis en mayor o menor medida cambiar el mundo eh, el camino será largo, pero lo podéis conseguir perfeccionar todas las fases de la creación del producto que queréis hacer, porque algún día, cuando os lancéis a esa jungla, vais a ser vosotros, si podéis ser vosotros mucho mejor, la fase de creación, la fase de contenido y la fase final de preproducción, producción y postproducción, es lo que os va a a convertir en profesionales multidisciplinares con capacidad de creación total. Así que no solo hagáis un buen contenido, sino que el revestimiento de ese contenido sea lo mejor posible y perfeccionar también eso, porque las posibilidades de trabajo van a ser mayores. Ya está. Yo de una cosa soy, yo soy muy crítico con el medio y con el gremio en general, pero soy muy optimista. Yo creo que el tema de podcast, que es al final a lo que llegamos, eh, ahora mismo nos está explotando económicamente, que es lo que necesitamos, ¿no? Porque al final tenemos que trabajar. Pero yo creo que tarde o temprano se hará. Eh, no sé cómo eh, se llegará, pero se llegará, porque eh, la segmentación de la, de, de la audiencia y de, de la sociedad, la sociedad está segmentada en general. Entonces, es una cosa absolutamente lógica. Entonces, yo creo que, eh, yo por ahí soy bastante optimista, la radio tiene que ir a eso, o sea, no puede ser una persona que está acostumbrada a no, a, a no ver una serie en televisión sin verla en Netflix, cuando le dé la gana, pues le va a pasar lo mismo con la radio. Bueno, creo que podemos abrir ya el turno de preguntas, que es lo que más nos puede interesar, que al final se convierta en una conversación entre vosotros y, y ellos, más cercanos a vosotros. Yo sí que quiero eh, sacar la, eh, la conclusión de todas estas charlas que estamos teniendo, de todas estas conversaciones que hemos tenido, que evidentemente cuando te enfrentas al mercado laboral la cosa es dura, las exigencias son duras y, y la cosa es complicada, pero eso nos, nos, nos lo vamos a encontrar en cualquier sitio y es al final un nivel de exigencia que tenemos que imponernos. ¿no? Pero tenemos muchas posibilidades, muchas opciones, eh, como sabéis yo con el tema del podcast estoy muy metido y las principales marcas publicitarias ya hablan de hacer una inversión potente en los podcasts en los próximos años, pero sobre todo el secreto va a estar en la segmentación, en ir a públicos muy concretos y tener un podcast muy bien definido. Yo sé que vosotros algunos me llegáis y me decís, quiero hacer un podcast... Y bueno, intentamos dar forma, creo que tenéis la posibilidad de prepararos ahora para cuando salgáis de aquí el mercado esté ya preparado para daros dinero. Pero sí, da pereza, claro, cuando no te están pagando y lo haces tú solo por amor al arte eh, y no tienes la obligación de publicarlo todas las semanas, pues es donde más complicación lo tienes. ¿Preguntas? <coughs> Vaya, Pablo. Bueno, lo primero muchas gracias por estar aquí con nosotros. Yo te quería preguntar a ti, Miguel... Eh, decías al principio que las empresas, al final todas las cadenas de radio son empresas, que ponen limitaciones, ¿qué tipo de limitaciones pone en este caso Onda cero en el deporte? <risa> Aquí hay cámaras grabando. Eh, no, a ver, en el deporte en general no, y es una de las razones por las que también he acabado, he acabado, haciendo, perdón, he acabado haciendo deportes. ¿no? No, no, no hay limitaciones, más allá de, hombre, hay cosas que son obvias, eh, si tú estás en un programa, no no es mi caso, ¿eh? pero si tú estás en un programa y, y tu director eh, tiene una pequeña obsesión con alguien o con algo, imagínate que no le gustan los patinetes de Madrid y está haciendo una guerra, pues hombre, tú eh, eh, como un pequeño peón en ese, en ese programa, pues no te vas a, a poner en contra de su opinión o de su... Son, son cosas que te va a, que va a pasar en cualquier trabajo, de, cualquier trabajo. Es verdad que yo en deportes, afortunadamente, nadie nos dice lo que tenemos que decir. También somos bastante cautos en general y no nos metemos en ciertas cosas, pero yo creo que tengo la suerte de que en mi radio soy bastante libre. Incluso, a ver, es verdad que son cosas de deportes que no, que no son importantes. Igual si nos metiéramos en política habría más problemas, pero en deportes... Eh, yo, en Antena, podemos tener la, la, la opinión que queramos, absolutamente. Eh, bueno, hola, buenas que, muy buenas tardes. <risa> eh, bueno, habéis dicho que, al, al menos cuando empezáis, a la, muchos periodistas les pasa que no pueden, con la nómina que tienen solo de ese trabajo, eh, pagar todo lo que tienen que pagar y que tienen que recurrir a otros medios, a otros trabajos. Eh, si se puede preguntar qué, más o menos qué, a qué os dedicáis vosotros aparte para completar esa no, o sea, esa nómina. Y luego, ¿cómo lo compagináis? Porque ya son dos trabajos y eso ya complica un poco las cosas. Yo voy a responder, eh, después mis compañeros ya me clavaron un cuchillo a la espalda. Yo soy el afortunado en ese sentido. Al trabajar para el Ayuntamiento de Madrid, en ese sentido soy afortunado. Es verdad que cuando entré en el Ayuntamiento hace 12, 12 años ya... Um, eh, durante otros 6-7 años estuve compaginándolo con la dirección de un programa eh, Los domingos eran 5 horas de radio que me preparaba durante toda la semana Previamente, uh, yo siempre he buscado nunca desvincularme de la radio Aunque fuese una colaboración de fin de semana gratuita Aunque fuese una demo que te sale, vamos a hacerla dos o tres semanas En radios pequeñas es, es muy normal que pase eso Como si fuera la televisión, ¿no? que te dura dos tres, o dos, tres meses, dos o tres semanas el programa ...y he trabajado absolutamente de todo, o sea, pero de todo, desde vendiendo cervezas... ...desde que vas de cazafantasmas vendiendo cervezas por los conciertos, pues de eso, de conductor, de, de lo que fuera... ...el caso es siempre buscar un hueco a la semana o, o, o si puedes más para no desconectar nunca del medio... ...porque al final es verdad, siempre dicen, no, es importante conocer a la gente importante porque te haces contactos y tal... ...no, eh, vuestros contactos van a ser estos... Al, re, al final van a ser esto vuestros compañeros de promoción cuando entréis en una emisora, esa gente con la que hacéis el programa, el del informativo de por la mañana el del informativo que, que va después de tu magazine, esos van a ser tus contactos y esos son los que van a hacer al final de hecho el trabajo del ayuntamiento en parte me viene porque conozco una persona que eh, con la que he compartido trabajo y me hacen una prueba y puedo entrar por eso entonces bueno, y ahora yo soy el que vive bien no, yo, yo no, vamos no me, iba a decir no me puedo quejar, sí me puedo quejar y me quejo pero no, pero yo, a ver, yo no, no. Yo creo que no tenéis que aspirar a tener una nómina pequeñita y luego vivir eh, haciendo más cosas. ¿eh? Yo creo que tenéis que aspirar y yo aspiro. Y vamos, bueno, yo tengo una nómina con la que yo pago mi alquiler y mi, y mi vida. ¿eh? Y de hecho, no. O sea, hago un montón de cosas más y no sé, o sea, este mes, yo solo. No, este mes he cobrado un. He escrito un artículo en una, en, en una revista en Jotdown Y lo he cobrado este mes, pero es que no es, no es lo normal, quiero decir, yo hago un montón de cosas porque me gusta, hago podcasts porque me gusta, escribo libros porque me gusta, a lo mejor si tuviera hijos no lo haría porque no tendría tiempo ¿eh? y solo viviría de, de la radio. Eh, yo no, no, no quiero ser tan pesimista, ni mucho menos. Está mal la cosa, eh, los sueldos son bajos, pero los sueldos son bajos en toda España, en todos los gremios. Y yo cada vez que conozco a alguien de un gremio diferente le pregunto y estamos casi todos parecidos. Eh, vamos, yo vivo de onda cero eso está claro, y luego todo lo demás que hago pues mira, a lo mejor tengo suerte y alguna vez pego un pelotazo con un libro y, y gano de ahí mucho dinero o con el podcast pues el día de mañana empiezan a invertir y digo de eso, pero yo vivo de onda cero, no vivo nada, de casi nada más eh. y es una nómina con la que yo vivo pues moderna. también tampoco tengo muchos gastos tampoco vivo bien, normal, vamos, como cualquier persona normal sí. Bueno, yo soy autónomo eh, sí, es así o soy sea, autónomo ...para... yo ahora trabajo para Onda Cero por las mañanas... Eh, ...pero yo para Onda Cero tengo como dos funciones... ...una para el programa de Sina... ...y otra función publicitaria, con ellos también... ...luego aparte hago doblajes... ...que los compagino según acabo de la radio... ...yo entro a las 7 de la mañana a la radio... ...hago sea, a las 12 y media... ...tengo un doblaje a la 1 y cuarto... ...a lo mejor luego tengo otro doblaje a las 3 y media... ...luego tengo una cuña publicitaria a las 5 o 6 menos 10... ...entonces compagino publicidad, radio... Y luego, aparte, escribo guiones de cine en este caso. Y mmm, pues eso, compagino también horas que no me caigo de sueño, que estoy reventado, para poder también ejercer eso, que el día de mañana también quiero que sea mi profesión. Y aparte, pues escribo cosas para la. O sea, cojo ese, ese skill o esa facultad y la utilizo para la radio, para hacer ficción, para radio. Entonces, eh, este trabajo es diversificar. Es que es. Eh, y al final acabas aunando todo en un horario que te lo montas como, pues como un levo. Entonces, bueno, hay que hacer un poco de todo, pero soy autónomo y lo único que me dan de alta es como actor de doblaje, que es lo único que tenemos regulado, digamos, estoy en el gremio de toreros también. ¿eh? Actores, directores, no, es actores de cine, teatro y toreros. Guau, wow, Borja, cuánto te entiendo cuando has dicho lo de soy autónomo. No, no, también. <risa> Bueno, el, el autónomo es que es como Juan Palomo, él se lo guisa y él se lo come. Eh, bueno, yo la verdad es que una vez me dijo Pablo Iglesias, un pro profesor de aquí de la Francisco de Vitoria, que el periodismo es, es 24 horas y en sectores del periodismo, porque esto lo considero un arte del periodismo, como por ejemplo es la radiofórmula, eh, creo que eh, permite... ...que tú puedas en la medida de lo posible compaginarlo con, con otras cosas... ...a menos que seas un poco hombre orquesta dentro de la empresa... ...y al final pues tienen de ti pues para producir... ...o para pues, producir contenidos de audio, etcétera. Yo la verdad es que me he organizado siempre como he podido... Y además he disfrutado de mi trabajo. Otra cosa que también me dijeron una vez es que si realmente te gusta tu trabajo y es tu pasión, nunca tienes que trabajar. Y eso es cierto. Yo desde que eh, Freddy me, me acogió en su regazo en Kiss FM cuando estaba en primero de carrera, eh, luego las cosas más o menos pues, me iban saliendo. Me salió trabajo en Antena 3, trabajo en Telemadrid... De hecho, viví un, una época un poco crucial en mi vida, en la que acabé eh, dejando a un lado Kiss FM para ser contratado en Prisa Radio, en M80, y en ese momento yo recuerdo que estaba haciendo el máster en periodismo audiovisual, aquí en la Francisco de Vitoria, además, con prácticas en Telemadrid, y tenía casi tres trabajos a la vez, y, y yo decía, joder, ¿cuál cierro primero? No? O sea, me siento hombre pluriempleado. Eh, realmente se puede, lo pasé un poco mal, pero pude. Y al final en, en esos logros es donde tienes mayor satisfacción porque ves que has hecho muchas cosas, que has aprendido un montón y que encima has logrado tus objetivos. Eh, actualmente pues, eh, puedo llegar a producir podcast, puedo llegar a grabar publicidad. Hasta hace unos días también lo compaginaba con la radio radiofórmula. Probablemente trabajaba seis días a la semana. Bueno, no, ¿qué digo? Siete. Lidiar con mi vida personal a veces hasta resultaba complicado. Pero sí que es cierto que disfrutaba, disfrutaba y llegaba a fin de mes, llegaba bien y luego tenía unas vacaciones, pues de puta madre, la verdad. Entonces creo que sí. si os gusta lo que hacéis, pues es lo que aquí se ha repetido y repetido. Eh, podéis encontrar tiempos, más os animo a ello, siempre y cuando vuestras parejas respectivas y respectivas no os asesinen, pero todo será por una buena causa. Bueno, las vacaciones es muy relativo ¿eh? Porque, claro, y tienes que decir cuándo paro para. Porque estás en vacaciones ah, mira, me grabas un vídeo. Digo, pero, pero. Y entonces no sale de esa espiral de violencia que te genera el, el tener trabajo. Fíjate, valga la qué pena. Eh, pero es así la vida nuestra. Eh, buenas, yo me llamo Carlos Escobar. La primera pregunta es: ¿qué miedos teníais o qué preocupaciones teníais cuando, es, cuando erais alumnos y si una vez ya empezasteis a trabajar, las conseguisteis despejar y olvidaros de ellas? Y la segunda pregunta, habéis mencionado que las radios pequeñas son el primer paso. Yo, por ejemplo, me siento como una hormiguita yendo a cualquier radio local a preguntar porque dices, tengo 18 años y parece como que no me van a tomar en serio. ¿Cómo haces que, aunque sea una radio pequeña de tu ciudad, te tome en serio? No te van a tomar en serio nunca. <risa> pero porque lo primero que es que el que te abre la puerta eh, es al que a lo mejor le vas a quitar el puesto. Entonces, a lo mejor te la deja cerrada. Te dices sal y cierra por fuera. Um, obviamente, es que es un test constante. Creo he escuchado a Javi Nieves esta mañana y me sé su historia. A Javi Nieves le dijeron que no ocho millones de veces, pero ocho millones de veces y ahora vemos quién es Javi Nieves. Y como a Javi Nieves un millón de personas más le dijeron que no un millón de veces. A mí me dijeron que no en onda cero y ahora salgo todos los días. Me encargo de recordárselo todos los días a los que me llaman. Le digo, que No me querías, ¿eh? Quiero decir, eh, también soñaba con entrar en una emisora grande y no entré en ninguna y ahora entro en todas. Te quiero decir que la vida es muy compleja, que tienes que practicar mucho porque si algún momento te van a hacer una prueba, eh, yo siempre digo una cosa, mira, en una radio hay que entrar como en la empresa a la que quieres entrar, esto es mi opinión, aunque sea mm, limpiando la mesa de sonido. ¿sabes? aunque sea limpiando la mesa de sonido, más que nada por, para aprender, para estar dentro y porque tienes que estar ahí, tienes que estar muy preparado para cuando te llega la oportunidad, eso es verdad, y luego tener esa suerte, al final hay un punto de suerte que te la buscas o aparece y hay gente muy buena, mira hay un millón de personas mejores que yo para hacer mi trabajo, eso seguro, pero yo estaba preparado y estaba en el sitio indicado y llevó un bagaje por detrás, además yo creo que lo bueno de, de, de esta profesión es que al final, en cierto sentido, te estás formando en periodismo, que te va a valer para... es una escuela de periodismo para otras cosas. Preocúpate en formarte no solo en periodismo, sino en todo, porque ahora en el periodista nos piden de todo, y, y llegarás esa oportunidad, y toca todas las puertas y aporrealas un millón de veces, vamos. Ya hace falta voy contigo a la radio local. Yo creo, yo creo que es importante, a lo mejor no solo mi caso, pero es importante saber qué es lo que quieres. Si tú quieres, no sé, ser corresponsal de guerra, que no había... Bueno, ahora ya casi no hay... Pero, no sé, corresponde en el extranjero, ¿no? Eh, pues eh, que, saber dónde lo quieres hacer y qué es lo que quieres hacer. Yo quería, en un principio quería ser periodista deportivo, luego tuve mis dudas y tal, probé y, y me tiré por ahí, ¿no? Eh, pero yo cuando estaba ahí, yo lo que quería, mis miedos era, pues, llegar al final de la carrera y encontrarme con el abismo de que no tengo trabajo y a ver qué hago, ¿no? Y efectivamente acabé la carrera y me encontré con ese abismo. Eh, pero de ese abismo no, no pasa nada porque se sale. Eh, quiero decir, eh, es importante saber qué es lo que quieres eh, y buscarlo. Eh, lo de las radios locales, muy locales, muy pequeñitas, yo no lo he probado más que yo estuve haciendo una beca en Onda Cero Vitoria nada más. Eh, creo que es, eh, ahí se aprende muchísimo, muchísimo. Pero creo que lo importante es que tengas claro en la cabeza qué es lo que quieres y que lo busques hasta, hasta el final. Llegará un momento, a lo mejor, o no, ...en el que tengas que tomar la decisión de hacer otra cosa... ...también la vida es otra... ...la vida, o sea que ahora tenéis 18 años o 20 los que tengáis... ...pero luego a lo mejor tenéis 27 años y... ...y lo que queréis ahora no es lo mismo que, que, que queréis entonces... ...con lo cual, eh, tampoco os volváis locos... ...y si queréis hacer algo concreto en la radio... ...buscadlo, y buscadlo pensando cuál es la manera de conseguirlo... ...y llamar a la puerta, a mí, vamos, a mí también me han dicho que no... ...yo hice una prueba... En, en Punto Radio, que, ya no, que a los dos años ya no existía. Y mira, pues tuve suerte. A mí también me tiraron en Punto Radio. ¿eh? sí, ¿Sí? En deportes además. ¿Con, pedreón? ¿Con, pedreón? ¿Con pedreón? ¿Sí? Sí. Fíjate no la No sé si vosotros queréis añadir algo de esto. Yo eh, respecto a lo que decías de Javier Nieves en una charla que dio aquí el año pasado, dijo también un buen consejo que es no, no tengáis miedo de postular. Os decía, no tengáis miedo de decir. Voy a decir que quiero hacer ese trabajo porque a lo mejor piensan que voy un poco de, de pues eso, que voy a quitar puesto a los demás. No tengáis miedo de decir lo que queréis hacer, aunque aunque suene mal, ¿no? ¿Quién le gustaría hacer esto? A mí, pero es que yo soy una hormiguita, ¿no? Pues a lo mejor soy capaz de hacerlo, ¿no? Eso decía Javi. Y, perdona, no sé, y, y, y, y llamar la atención es muy bueno, o sea, llamar la atención no mal, ¿eh? O sea, tampoco pongáis a hacer el ganso. Eh, ya, eh, quiero decir, si, si, si tú, para levantar la mano es fundamental, lo normal es que no se hagan caso en ningún lado, porque no sois nada. Yo a mí tampoco me hacen caso en ningún lado, ¿eh? eh pero si, si llamáis y llamáis y decís, oye, a mí es que me gusta esto, Cual, cualquier cosa, lo que sea, la música de Rosalía, lo que sea… Eh, que, se, que la gente lo sepa, que la gente sepa que a ti te gusta eso y si tú quieres eso. Porque el no normal es el silencio. Una pregunta, vais a postular para una radio, pero ¿qué vais a ofrecer? O sea, vais a llamar a la puerta y vais a decir, hola, soy fulanito de tal y quiero trabajar aquí. ¡Ja! Se os van a reír en la cara. Ahora bien, si tenéis un proyecto, tenéis un portfolio tenéis una demo que te cagas para presentar, entonces tenéis que ir con la tranquilidad absoluta de que lo que estáis mostrando va a ser vuestra llave de acceso. Pero prepararos antes, o sea, construiros algo que realmente impresione, que llame la atención. Entonces iréis con la cabeza muy alta y allí donde llaméis podéis estar absolutamente tranquilos. Ese es mi consejo. Primero, perfeccionar todos los procesos de creación y cuando tengáis algo realmente interesante creado... Triunfar, o sea, ir con la conciencia tranquila y que sea lo que Dios quiera. Puede ser que sí, puede ser que no, pero no tengáis miedo. Yo una cosa, yo para hacer radio empecé una radio, el nombre horrible, Radio Carcoma. O sea, imaginaos, sí. en Canillejas y pagaba por hacer radio. Pagaba 15 euros de cam que yo trabajaba de camarero cargando platos y tal eh, para pagar esos 15 euros para hacer una hora de radio semanal, una hora que me la pasaba genial, pero pagaba por hacer radio. O sea si no tienes este interés es evidente que no que es que no vas a hacer nada. ¿Las preguntas? María y Rodrigo. Eh, hago yo, sí. Sí. Luego o... quería hacer una pregunta, a María y Rodrigo. Yo quería preguntar, perdón, yo quería preguntaros cómo se monetiza hoy en día un podcast. <risa> Bien, ¿alguna pregunta más? <risa> eh, es un tema complicado. Eh, en mi caso, yo le pido a Onda Cero que me dé los pinchazos de, de, de la web. Y además, eh, lo mido en iBox, eh, En iTunes no lo mido, yo no tengo iTunes, pero un compañero si lo tiene entonces lo mira. El iTunes, eh, en Spotify, es que es casi imposible. Pero en algunas de las plataformas, la fundamental y la que le interesa en este caso Onda Cero es la web. Entonces esos son unos pinchazos que yo se lo pido a, la, a los de la web y me los dan. Luego lo demás, que además yo creo que hay hasta más fuera de la web, de la web de Onda Cero que en, en Onda Cero. Y ya, eso es, es difícil. En iBox te viene, en iTunes creo que también, pero no es fácil, no es fácil. Es que es muy difícil la pregunta porque ahora mismo no se monetizan los podcasts. Entonces, lo que tienes es cierta repercusión o cierta, cierta fuerza en el mercado y se puede interesar a alguien pues, marcas o, o ingresos paralelos como formación o ese tipo de cosas. Cuando, por ejemplo, es una plataforma que, que trabaja para intentar conseguir eh, ingresos si no les resulta fácil. María. Eh, bueno, yo primero daros la, las gracias por estar aquí con nosotros. Y quería. El otro día tuve la oportunidad de hacerle una entrevista a Angels Barceló. Y ella me dijo que la radio es el medio que todavía nos permite hacer periodismo. Quería saber qué opináis. ¿Si es realmente la radio donde más se exprime el periodismo o son otros medios? Wow, gracias por la pregunta, porque. Realmente es muy intensa esa pregunta. Eh, la radio en sí es muy intensa. Eh, alguien esta mañana, no recuerdo quién de los ponentes que estaba en la mesa esta larga, hablaba de, de, de, de la radio, que era un canal que te permitía crear sin imagen, ¿no? Y, y eso, al revés de la televisión, tiene muchas posibilidades, porque en la tele juegas con la voz, con el sonido, claro, pero también la imagen. Entonces, la imagen te seduce, la voz te seduce. Pero es que en la radio solo tienes un canal, que es el sonido, es todo lo que suena. Y todo lo que suena abarca lo referente al lenguaje radiofónico, la voz, los efectos, el silencio. La manera en la que tienes de utilizar esos elementos y de jugar con ellos es lo que hace realmente que la radio sea magia. Y no solo es la magia en sí del propio medio, es que el periodismo cobra también magia. Entonces, todo lo que tú puedas crear a través del sonido es exprimir un, un, un canal que para mí es maravilloso, para mí y para todos nosotros, yo creo, ¿no? Entonces, claro, el periodismo es todavía re, más real, si cabe, porque depende de, de tu creatividad y depende de la, de la teoría del periodismo, todo aplicado para la radio. Entonces, por eso yo creo y estoy de acuerdo con Ángels. Eh, las posibilidades son, son muchas, son infinitas. Depende de, de uno sacarle el máximo rendimiento. Yo para mí, yo voy a diferir, para mí, yo creo que hay telebasura, pero también hay radio basura, creo que hay internet basura, hay medios digitales basura, pero al mismo tiempo hay eh, programas maravillosos en televisión, de buen periodismo, hay programas de buen periodismo también en radio, hay, por ejemplo, estamos comentando también antes, eh, todavía no se ha llegado a la perversión de lo que es muchos informativos de televisión, donde el mismo presentador que te está dando una noticia súper trágica y le das una credibilidad enorme... En el segundo uno, de repente te pasa a venderte un detergente. Eh, es un magazine informativo, por así decirlo. En radio todavía eso no se ve, afortunadamente. En deportes lo puedes ver, es un ámbito como más jovial, más de ocio, pero en informativo no lo vas a ver. Lo bueno en la radio, a lo mejor años Barcelona hacía referencia a eso, es en cuanto que eh, la radio es un medio que te exige estar más tiempo. Entonces, vas a poder desarrollar tu labor como periodista mejor, porque vas a tener al oyente enganchado más tiempo, ¿no? Un oyente de radio, en los EGM, en los Estudios General de Medios, es aquel que está media hora escuchándote. Y, y si tú tienes la atención de una persona por media hora, sería maravilloso. Ya le gustaría un, a un escritor, de, a un periodista de periódico, que estuviera un lector media hora con un artículo suyo es imposible y en internet ya ni te cuento cuánto tiempo tardas en leer un tweet en 0,3 segundos, o sea realmente es un espacio donde si haces periodismo y consigues que te escuchen puedes hacer muy buen periodismo pero sin embargo yo creo que se puede hacer muy buen periodismo en cualquiera de los canales de comunicación que tenemos Yo, yo es, eh, intuyo que Ángel ese Marcelo lo que quería decir era o, a lo que iba era que en la radio todavía se puede estar en, en donde está la noticia, ¿no? cosa que en eh, los periódicos ya casi no se está y en las televisiones es muy difícil, ¿no? salvo cuando Ferrara se va ahí ir a, con Irán Alhambri a hacer ocho horas de seguidas creo que, creo que va por ahí, sí. creo que va por ahí eh, el tema, pero yo creo que eh, estamos en un momento en el que se hace muchísimo periodismo. Es posible que muchísimo sea malísimo, horrible, pero se hacen cosas maravillosas y en todos los canales, ¿eh? en la radio. Es verdad que la radio, por lo sencilla que es, quizás eh, te da más posibilidades de... De hacer, eh, de hacer cosas eh, distintas, ¿no? Pero yo creo que se hace periodismo fantástico. En muchas, yo leo algunas cosas en prensa fantásticas, ya sea papel o internet, veo cosas en la tele que se hacen increíbles y veo y escucho radios, tanto cosas, cosas en la convencional o Malsina el lunes que hizo una cosa increíble o con podcast o que son fantásticas. O sea, que yo creo que no hay que ser tan pesimista. Lo que pasa es que es verdad que los que hacen mal, a, mal periodismo, digamos, es, es, se hace mucho ruido. Rodrigo, además antiguo alumno, también. Gracias. Eh, esta mañana hablábamos de lo difícil que quizás es a veces enganchar a los nuevos públicos a la radio, ¿no? Porque parece que la radio está, de hoy en día está pensada para gente de 40 en adelante, ¿no?, de, de edad. Y, y entonces enganchar a los estudiantes que casi les tenemos que obligar a escuchar la radio, lo cual suena ya feo, ¿no? O sea, conceptualmente a mí es algo que no me gusta decir a un alumno, tienes que escuchar la radio, no, la radio hay que disfrutarla, no hay que tener que escucharla. O sea, ya hay un problema de base, ¿no? Yo creo yo. Entonces, yo estoy seguro que vosotros cuatro, y la pregunta es para cada uno de vosotros, si podéis, eh, quiero que, que nos ayudéis a, a que todos los que están aquí sentados o los que nos están viendo, puedan descubrir esos pequeños milagros que tiene la radio. Hablamos esta mañana antes, Guillermo yo, de Quiero ser como Beckham, que hacía eh, en cope durante una temporada, estos fantásticos programas de verano de cuando se va el jefe y se quedan los suplentes y de repente hacen magia en la radio, no como el peluco en su día en Cadena de Cien, no sé si os acordáis alguno, y cuando lo cogía eh, Mónica Chaparro, que hacía esas locuras que hacía. no O sea, esas, esos pequeños huecos de radio maravillosa que... ¿Podéis contarnos cuáles son para vosotros hoy en día? Para ver si podemos coger esa satisfacción. Bueno, es que yo me enamoré de radio eh, escuchando a Juan Antonio Cebrián, por ejemplo. Era una persona que te contaba la historia, la literatura y, y el arte de una manera tan, tan bonita y tan apasionante que te lo contagiaba. Eh, a día de hoy, mi jefe lo hace muy bien pero es muy complicado, eh, pero gente con ese tipo de pasión, con, con esa energía, y era un tío que era invidente y te lanzaba un speech maravilloso que te dejaba sentado y de donde estuvieras y no te movías, es que bueno hay gente que le pasa ahora con, con ciertos locutores que se quedan, que no, no, no entro 10 minutos al trabajo tarde porque estoy en el coche, estoy escuchando esto, ese, ese es el punto de magia, que, que creo que inflexiona y dices, ostras, pues esta persona, esta mujer o este tío me, me gusta, me gusta cómo lo hace, me gusta lo que me cuenta. Mm, esa fue mi magia, Juan Antonio Cebrián. Pumares también, pero en un grado <risa> menor. Pero sí, también era un tío entusiasta y, y el cine lo vivía de una manera que decías, jolín, pues le llamé o sea, le llegué a llamar y preguntarle por una película medieval y tal y el tío me lo contaba, pues sí, porque tienes que ver esta, hombre, es y digo, pues qué bien, y ese es el punto de conexión y a mí me pasó eso Disculpa, yo... compañeros Pero, yo... Perdona, no, sí, ah, sí, sí, sí, no, tú, tú sí, por... Muy rápido, nada, al hilo de lo que decía antes que si, si, no sé si me he explicado bien o no a mis compañeros Jesús y, y Miguel no, no quiero discriminar ningún otro medio es decir, la tele tiene lo suyo, yo he hecho también televisión y la radio, y también al hilo de la pregunta que, que has hecho tú, eh, creo que eh, la radio permite, y cosa que ni la prensa ni la tele te da esa posibilidad, de crear como, como en ningún otro medio, de verdad, de crear y de hacer activar la mente del oyente y ponerse a imaginar entonces yo, por ejemplo, fui un gran consumidor de Juan Ortega en su día. Yo, a mí la música me ha encantado, tengo tres hermanos mayores, me llevo entre 14, 15 y 16 años. Yo soy el, el, el eslabón perdido de la familia, el buscado, pero, pero el perdido por edad. Y la verdad es que me han inculcado música desde que, desde que era un crío. ¿no? Y quizá empecé a escuchar primero la radio musical antes que la radio convencional. Y yo escuchaba mucho Juan Juanma Ortega. Y a mí Juanma me seducía muchísimo porque él utilizaba todos los elementos de la radio, pero es que además la voz era maravillosa. Entonces él hacía puntos de inflexión con ella, esgrimía a tope los silencios. Qué duda cabe que el mensaje también era muy interesante. Le escuchaban el anda ya y para mí ha sido, yo creo que junto con Fran Blanco, la época del mejor anda ya de los 40 en la historia de, de los principales, ¿no? Y creo que esa eh, fusión entre el entretenimiento, la información y la forma estética de poner a disposición todos esos elementos, tanto temáticos musicales como más de, de habla, más convencionales, es la clave de un, de un buen programa. Entonces, ya para terminar, eh, creo que eh, vosotros sois la nueva generación de la radio y como se os ha dicho esta mañana, además de escuchar mucha radio, tenéis que intentar... Eh, ...preguntaros qué es lo que os gustaría a vosotros escuchar en la radio. Realmente, como oyentes, ¿qué esperáis de la radio? Y si podéis llevarlo a cabo, mucho mejor, pero no olvidéis todo este proceso. Ya está. Yo creo que deciros que... Yo entiendo que Guillermo os lo diga, que escucháis la radio... ...y que todos digamos, eh, escuchad la radio, escuchad la radio, escuchad la radio... ...pero es muy complicado. Eh, y, y hay una cosa que es innegable, y esto tiene que ver con que estos son empresas informativas... Eh, sois, min ...sois minoría, o sea, estamos en un país donde la mitad de la gente tiene más de 40 años... ...y no sé si más de 50... ...quiero decir, igual que no veis la tele, porque normalmente no veréis la tele... ...supongo que no veis a Ana Rosa ni Griso por la mañana... Eh, ...tampoco la radio en general no está hecha para vosotros... Eh, no, ...quiero decir, no se hace pensando en vosotros porque se hace pensando... ...en la mayor cantidad de gente posible... ...aún así, eh, pasa como en Internet, de verdad, es que es exactamente igual... ...pasa con, con los medios en Internet... Eh, hay un montón de cosas por ahí que, que están esperando a que las descubráis. Yo sé que es difícil deciros esto porque vais a salir del aula y no vais a, poner a buscaros un, programas de radio o podcast que os, que os vayan a encantar y os vayan a enamorar, pero en algún momento algunos de vosotros lo haréis y, uh, y encontraréis cosas que os encantarán, estoy seguro, y entonces os engancharéis en la radio. Uh, si no lo hacéis, pues, pues no os engancharéis en la radio, lógicamente. Pero hay se, se hacen cosas lo que pasa es que la mayoría de la gente no las conoce. La última eh, buenas eh, yo quería preguntaros primero por vuestros primeros pasos de cómo fue vuestra experiencia como becarios en la radio y luego también que si habéis tenido alguna mala experiencia en el medio que os haya hecho pensar o replantearos y dedicaros a la radio. ¿Qué se empieza? Yo ya que he hablado. Yo empecé de becario en, en varios sitios, bueno, aquí incluso, en, no, aquí no, la semana punto de seras sí. eh, bueno, en, un, en, en varios medios, estuve de becario en, en Onda Cero en Vitoria, después en Onda Madrid, después en Onda Cero, después, eh, Onda Cero, después eh, tuve una etapa en la que estuve trabajando en un periódico local de Getafe y a la vez colaboraba en Onda Cero, una, supongo que famosa para todo el mundo, etapa de, de, de falso autónomo, eh, y al final eh, de, de todos estos años, creo que fue con 27 años, eh, firmé ya mi contrato normal, digamos. Y, y eh, en algún momento en el que haya... La crisis siempre tienes, igual que en la vida, así que es, es, es algo que te va a pasar en todo. Yo tuve he tenido jefes horribles que, que, que me han hecho no querer ir a, a mi trabajo, pero eso es forma parte de cualquier trabajo y de cualquier grupo humano y de la vida en general. Yo, mis primeros pasos fue encontrarme con la negativa, atención, lo que voy a decir, de la universidad a no dejarme presentarme a pruebas de radio porque decían que había estudiado, que estaba estudiando comunicación audiovisual. Entonces es verdad, ¿eh? es verdad, es verdad. Pero ahora como no soy alumno puedo quejarme. Eso pasó para aquel entonces y yo me acuerdo que me acerqué y, y a quien estaba haciendo la prueba le dije bueno pero escúchame, escúchame al menos. No no no no que los de comunicación no sabéis hablar. Pues toman todos tus morros. Pero <risa> que como digo, eh, luego me encontré con que era imposible entrar en las emisoras grandes, pero como ya había ido por las pequeñas y la verdad es que me divertía, es verdad que no se podía vivir de ello. Un momento yo me largué a mis padres tienen un apartamento en Denia, en Alicante, según ibas por ahí, pues nos tomaremos un arroz y me busqué radios por ahí. Yo que quería sí o sí hacer radio, yo me busqué radios por ahí, lo único, me llamaron de las oficinas de Radio Nacional, algo, estal, algo más estable y no era nada relacionado directamente con eh, radio, periodismo, pero es verdad que por situación familiar lo cogí y luego sin darme cuenta acabé de nuevo en la radio. ¿Pero por qué? Porque siempre seguí en contacto. Un día contando una historieta en, en cumpleaños en, de mi hermana, eh, un amigo de mi hermana resulta que era periodista y me dijo, jo, esa historia te has contado, es maravillosa, es genial, súper divertida. Oye, mira, tengo un proyecto que yo no puedo coger, ¿te importaría cogerlo? Yo, me importaría, te amo a partir de hoy. Entonces, y puntos malos, yo lo he contado, en informativos, en una emisora, yo terminé aborreciendo en ese momento los informativos. Yo me equivoco, si me escucháis en tráfico, me equivoco todos los días, todos los días. Todos los días meto la pata y dices, ¿cómo es posible si siempre cuentas lo mismo? No cuento siempre lo mismo, pero me equivoco todos los días. Y hay días, y aunque llevo 12 años, hay días en que salgo y digo, por Dios bendito, o sea, por Dios bendito, os vais a equivocar mucho, además. Ojalá sea, ojalá sea que no, pero os vais a equivocar. Pero eh, no pasa nada, es que al, la gente olvida rápido, también es lo bueno. Entonces, los malos momentos, volviendo al micro. Brevemente, estamos ya fuera de tiempo. Nada, no, ya lo he contado Radio Carcoma, luego me fui a Radio Enlace a hacer noticias O sea, pasé del Magazine de, de humor A hacer noticias De ahí me fui a Radio Evolution FM eh, Empecé en la universidad Yo estoy a la FIA antes de la universidad Yo empecé con 16, pues todas esta, estas épocas Y luego eh, Aquí en la universidad hubo una opción De una becaría para Onda Cero Pasé una prueba de accessit Con preguntas, redacción y locución Y, y hasta el día de hoy Ese fue el contacto O sea, que nunca, nunca se sabe por dónde vas a entrar en Evolution también! Eras el famoso Borja del que hablaban en, en la Evolution. Sí, sí, sí. sí. Yo también estuve en Evolution. Y estuve también en otras cuantas locales de Madrid, comarcales, y luego ya en XFM, FM, que digamos que fue mi, mi mayor salto en la radio con 19 años. He comido de todo. O sea, he hecho madrugadas a Tutiplén, he doblado turnos, eh, he llegado a, no sé, creo que lo comentabas tú, Borja, a, se tenía que pagar al principio para hacer radio, ¿no? Entonces eh, he vivido lo, lo, lo, lo imposible dentro de, del medio, o sea, fácil no es, fácil no es. Y quizá en este momento de mi vida tengo más cosas en común con vosotros ahora, porque yo ahora abro una nueva fase en mi vida. Yo he pasado cinco años en el Grupo Prisa y actualmente me doy cuenta de que uh, la radio se ha ido a vivir a casa de sus padres, o sea, yo siempre pensé que con la radio me había casado para siempre porque la radio me amaba, la radio me quería y la televisión era un poco ese amante bandido eh, más efímero en, en el que tú estabas pero de repente no estabas. La realidad es que aun sabiendo todo lo que uno puede saber dentro de la radio, eh, las empresas son las empresas y tú al final eres un número. Esa es la lección que he aprendido. En este momento podría pensar que la, la, la opción quizá más factible es dejar la radio. Sin embargo, hay algo de mí que me dice, estás loco, no lo hagas. No lo hagas, ahora es tu momento. Los techos estaban muy bajos y creo que el panorama que se me plantea es, es vasto, es, es muy grande. Igual que vosotros, de verdad, os animo a que, a que juntos caminemos en esta línea y, joe, Estoy abierto a propuestas. Si alguien me quiere proponer alguna idea o lo que sea, yo tengo una productora. Podemos crear, de verdad. Ya está. Bueno, eh, me ha gustado mucho esta mañana Guillermo, que ha terminado con unos titulares. Yo he cogido algunos. No tengáis miedo a postularos. Hay que tener entusiasmo y tenéis que tener distintos pagadores, ¿no? que es un poco también lo que hay que hacer, excepto en el caso de Jesús, que tiene varios. Antes de terminar, sí que me gustaría que de una manera escueta, a ver si puede ser en un titular, de una manera sintética, como si fuera un tuit, eh, me dijerais qué es lo que os habéis llevado de la Universidad Francisco de Auditoria a los micros de radio que actualmente defendéis. Pues... Eh... Yo me he llevado el amor por la radio porque lo generé aquí, yo, no, a mí no me gustaba la radio, entonces lo generé aquí. La formación que conseguí gracias a profesores a los que le llevaba fuera de las asignaturas, yo les llevaba la maqueta para que me la escucharan y les daba la brasa hasta que cogían la cinta, que era cinta para aquel entonces, y me la escuchaban, Entonces eh, y todo, me lo llevaba todo. Yo, mi mundo de radio nació aquí, no nació antes, mi amor por la radio nació aquí y ahora lo tengo todo. Yo de aquí me he llevado una oportunidad porque en Onda hacer igual que, que Andrés, yo fui por, por una, unas pruebas que, que me dieron aquí eh, y, y en realidad mi personalidad, yo, yo me hice mayor aquí, maduré aquí y, y parte de la mente abierta más o menos que tenga es, es lo que tengo de aquí, de compañeros, de profesores a los que también se acaba de tomar un café y de, de lo que se aproveche de la universidad que yo, para mí fue muchísimo. Bueno, yo básicamente el trabajo en equipo, el aprender lo que es trabajar en equipo, incluso con gente de diversos polos que dices, no, es imposible que consiga algo con esta persona, pues luchas y lo consigues y aprendes a ejecutar algo en grupo y eso es lo que creo que es importante, saber trabajar en equipo porque al fin y al cabo esto es trabajo de equipo. Yo soy muy escueto, eh, de aquí he sustraído mi mejor yo. Creo que el profesional nace, pero también se hace. Entonces, las, las facilidades que la universidad me ha brindado y me ha construido como profesional, pero sobre todo como persona, yo me las llevo en la mochila y ya forman parte de mí para siempre. No creo en cuentos de hadas, aunque suene un poco a cuentos de hada, pero siempre que piso cualquier medio de comunicación, me acuerdo de la universidad. Siempre lo hago. Y de hecho, esta mañana cuando he venido aquí y me he encontrado con antiguos alumnos, profesores... La verdad es que casi me brota una lagrimilla del ojo porque, ostras, he recordado mis mejores momentos y ahora estáis en ellos, ¿no? Estáis excrimiendo al máximo vuestro potencial como profesionales y no lo desaprovechéis. Pues muchísimas gracias a Jesús, a Borja, a Alejandro, Un fuerte aplauso y a Miguel.